Deja like en los siguientes 5 segundos o mala suerte en 2021 Código Mr. Teneox Hola a todos de nuevo familia, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis pasando muy buen día En el día de hoy hablaremos de Midas Hablaremos de tantas cosas interesantes como De su chica de punto cero, de la explosión de punto cero grande que está por llegar Todo eso y mucho más Estará en este video Así que hermano No puedes perdértelo Porque estará súper interesante Ah, sí Ah, perdonad Ah, que queréis que os lo presente Ah <risa> Amigos G2A es sponsor oficial del canal En la descripción de este video Encontrarás un link que te llevará directamente a su página web Donde podrás ver los mejores descuentos en videojuegos Accesorios, tarjetas de regalo Y muchísimo más al menos precio del mercado y no solo eso sino que chicos atentos porque esto a todos los que vais a una escuela a los profesores si algún profesor ve este vídeo os va a interesar muchísimo G2A ha lanzado un proyecto llamado G2A Academy una academia donde te enseñan que jugar puede ser dinámico para estudiar también así que si eres un alumno ves al link de la descripción y se lo debes enseñar a tu profesor para enseñarles que realmente los videojuegos pueden servir para la educación incluso ah, vale, la llamada ya ha terminado así que empezamos con el nuevo video misterioso de hoy entonces amigos como ya saben ustedes hemos dicho al principio del video que punto cero está explotando y así es además cada minuto lanza Nuevas explosiones y eso es súper, súper bizarro. Amigos, fijémonos en los hilos que prenden directamente desde punto cero. Son auténticamente bombas de energía. Se pueden ver estos hilos desde cualquier parte del mapa, ya que ahora la energía que está sacando punto cero para todos los portales es una locura es muchísima energía en cada uno de ellos lo que se puede ver como más hilos llegan en cada portal y encima con más poder más color más energía lo que está causando el punto cero ahora mismo es un desorden súper grande en toda la isla a causa de la energía que está desprendiendo. Todo esto será una locura muy pronto amigos, el caos se apoderará de la isla. Según muchos foros parece que además Fortnite está empezando a lanzar teasers por otras redes sociales. Por Snapchat, por Twitter... Todo esto ha sido descubierto y pronto se sabrá la verdad sobre la siguiente temporada. Pero lo más importante del video de hoy, amigos, es... Marigold. En primer lugar, hemos probado a llevar a Marigold a muchos personajes jefes de la isla. A ver si encontramos algún diálogo secreto nuevo, pero... Por el momento Marigold no tiene nada que contarnos ni revelarnos, será que todavía no saben bien quién es Marigold? Los desafíos de Marigold en Fortnite son largos y no los hemos terminado, pero dice lo siguiente en la primera semana No le digas a nadie que estoy aquí y haré que valga la pena ese es el texto de la primera semana de los desafíos de Marigold. Parece que podría estar hablando con Midas directamente, ¿no? Vamos a ver la segunda semana de los desafíos. ¿Y qué es lo que nos revela? Necesito una manta. ¿Puedes cuidarla o eres digno de confianza o codicioso? Puedo trabajar contigo. A ver, esto está directamente traducido del inglés con el Google Translator. Así que amigos, probablemente algo se haya traducido mal. No entiendo esta frase muy bien, pero parece que necesita alguien de confianza a su lado. Y quién más confiable que Midas. Cada vez se pone más interesante, amigos. Parece que la persona de confianza de Marigold lógicamente es Midas, ¿no? Si no están todavía convencidos, veamos la tercera semana que nos dice. Alguien está gastando el oro de Midas. Mala idea. Cuando encuentre al que lo hizo, te sugiero que no mires uh -huh. entonces nos está advirtiendo que todo el oro que hay por el mapa los lingotes de oro los que todos los jugadores recolectan en cada partida y gastan para comprar armas parece que pertenecen a midas nadie sabía esto ¿eh? es el oro de midas el que estamos gastando realmente parece que haya sido capturado por la orden de Fortnite o algo similar, y obligado a crear los lingotes de oro o algo parecido amigos, si no, no me podría explicar por qué ha creado los lingotes, una prueba más de que realmente ella, Maregol pertenece a la familia de Midas y que estamos cerca de descubrir algo increíble. Para la siguiente semana, dice así Creo que están encima de mí Estoy atenta Se están acercando Lógicamente, ahora nos habla sobre la orden de Fortnite Y es que son realmente ellos los que controlan absolutamente todo lo que pasa y sucede en la isla Pero gracias a Marigold, sabemos que Midas todavía sigue vivo que Midas todavía está con nosotros porque nos ha revelado que las barras y lingotes de oro de Midas son de Midas. Porque en la anterior temporada no tuvimos estos lingotes y esta temporada sí, significa que esta temporada ha sido él quien los ha creado. Sin estar vivo, eso no sería posible. Midas. Sigue con vida cuál será el gran plan lo veremos en la siguiente temporada 6 existe una cosa muy similar entre dos skins muy importantes en Fortnite. como bien saben midas y la skin oro comparten muchas cosas en común como por ejemplo entre ellas la gran cicatriz de la cara, además, estéticamente, tienen los mismos rasgos y longitud de la cara. No solo eso, amigos, encima de que podrían ser la misma skin. Fijémonos ahora en Marigold. Tiene exactamente la misma cicatriz de nuevo que Midas. ¿Será acaso que Marigold es la nueva versión? ¿De Midas en Fortnite? Piénsenlo, tiene los conocimientos de Midas, es igual de lista que él, sabe ella que existe la orden y además sabe los planes contra la tormenta de Midas, por todas las cosas que Marigold ya sabe y además todo lo que nos ha mostrado y dicho en los desafíos, los textos secretos lógicamente pienso que Marigold realmente se trata de una nueva versión alternativa de Midas esto podría ser real amigos, sabemos que Midas no logró vencer a la tormenta ni al bucle y que lógicamente sabemos que Midas y Oro son mismas personas pero diferentes versiones a causa del bucle de Fortnite, bien una vez ...intentó romper el bucle, no lo logró, por lo que volvió a entrar en el bucle. Eso significa, una nueva versión de Midas debe haber salido del bucle en ese instante. Y ahora sabemos que se trata de Marigol. Es lógico, familia. Cada vez que un personaje entra o intenta salir del bucle... ...se crea una nueva versión del mismo personaje. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de este video y de esta teoría... ...porque creo que los he dejado a todos locos. ¿Qué tal si Midas realmente es Marigold? Pero en una versión alternativa, tan solo es posible y creo que es así. ¿Qué opina la Neox Army? ¿Esta teoría es una locura? Pero, amigos, ya me toca despedirme hoy del video. Recuerda seguirme en mi Instagram y en mi Twitter, que los tienes justo debajo en la descripción. Y para ganar un pase de batalla de la siguiente temporada 6, si es que está a punto de llegar, de hecho quedan dos días. Si quieres ganarlo, sígueme en Instagram y sígueme en Twitter. Os espero allí, cracks, a todos. Gracias por ver este video un día más y, chicos, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!